aquí al baño eh, que en realidad pues estar todas las puertas cerradas bueno, bueno, mira qué atardecer tan precioso tenemos ahí como veis ahí pues bueno, están construyendo vale justo ahí están construyendo así que nada, ya nos han quitado un poquito las vistas pero bueno, seguimos viendo lo que son los atardeceres tan bonitos que tiene Ávila hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y mira que os traigo por aquí es la Xiaomi Mi Home Security Camera 360 1080p. <ríe> esa pronunciación, esa pronunciación. Así que nada, vamos a hacer el unboxing con la ranita. Venga, hazla tú. No, no. La primera cajita que tenemos por aquí: tenemos un cable USB. Esto supongo que será para montar la cámara, ¿vale? Y luego por aquí ya tenemos la camarita eh, como veis, pues bueno, es esta la cámara HD 1080 lo cual está bastante bien es 360 panorámico eh, está guay porque, bueno, digamos que esta bolita de aquí se puede mover hacia todos los lados se puede controlar a través del móvil, lo cual está bastante bien y otra cosa que está bastante chula funciona cuando hay baja luz, cuando hay muy poca luz por la noche y tal, que es bueno la, las horas a lo mejor más conflictivas o cuando no, te, no tienes luz pues se, se, puede, se puede usar porque tiene cámara infrarroja visión infrarroja y luego tiene detección de movimiento pues vamos a ver cómo funciona la vamos a conectar a la aplicación y a la wifi porque esto se conecta a la wifi y luego a la aplicación y vamos a ver qué, qué tal va y qué cosas nos trae nos queda un poco es que siempre te traigan el cable pero no te traigan el, el cargador curiosamente la SD la tarjeta SD está Aquí abajo, mira, ¿ves la SD? Está ahí escondidita, porque tú bajas la cámara y ahí ya no se ve, pero la subes y ahí tienes la ranura SD. Vamos a ver qué más cosas tiene. Luego, bueno, detrás se tiene el altavoz, el puerto de carga y, eh, carga micro, aquí detrás un botón de reseteo y bueno... Pues ya está, vale, cuando se inserta el cable es cuando se enciende Vamos a usar el que traía Bueno, es un cable más o menos larguito, pero tampoco te creas tú que, que lo vas a poder conectar fuera de casa Ah bueno, es por cierto, no es exterior, así que no os flipéis Vale, se han tendido la lucecita, ahí Vale muy bien, se está moviendo, como se está moviendo, da un poco de miedo, la verdad Vale, espera una conexión, venga, vale Vale, está esperando que se conecte el dispositivo Voy a ver si leyendo el QR este que viene aquí, las instrucciones, puedo conectarla Me está grabando, lo cual me inquieta un poco, vale, porque me está mirando Sí, sí, ya te escucho, ya te escucho Pues nada, se, abre, se ha abierto la aplicación Vale, me dice que, que mantenga pulsado durante 3 segundos, ¿vale? Según la aplicación de Xiaomi, que lo tenemos por aquí, durante 3 segundos. Reset complete. Reset complete. Device complete. Please wait. Vale, eh. For El siguiente, lo siguiente que me pide, ¿vale? Es escanear ese código QR que tenemos aquí, a unos 15 centímetros de distancia. Waiting Vamos a ver si lo connection. Vale, ya está conectando Está chulo porque, bueno Parece que ya, ya ha conectado con ese código QR Le ha gustado, le ha gustado y, y ya lo tiene Listo, y selecciona una habitación Yo que sé, dormitorio, uh, siguiente, tal Vale, ha aceptado la política de privacidad bastante rápido Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? entonces Bueno, yo tengo aquí la, la cámara Ahora mismo la estoy viendo con el móvil Vamos a ver y la verdad es que tiene bastante calidad No sé, incluso podías grabar los vídeos así perfectamente Porque, joder, por, por 30 euros La verdad es que está bastante bien Ahí tengo la cámara en la aplicación, ¿vale? Y bueno, si usas estas flechas Pues puedes mover la, la camarita, ¿no? Está bastante chula un poquito para arriba. Y ahí estamos grabando. Está bastante chulo. Puedes coger una foto. Eh, lo que no sé. Creo que puedes hablar y todo. A ver. Hola. Vale. Eh, lo guay de esto es eso. Bueno, tiene aquí la opción de micrófono. Vale. Y, y el audio que digas por aquí se reproduce por, por la cámara. Así que está bastante chulo. Eh, no sé qué es esto de audio. Ah, vale. Que a lo mejor puedes escuchar el audio por aquí, vale. Parece ser que sí. Eh, luego tienes aquí foto. Bueno, vale, parezco nuevo en el mundo de YouTube, ¿vale? Pero la verdad es que llevo muchos años. Y podría grabar directamente el móvil, pero es que no me apetece pasar los archivos al ordenador. Y bueno, si vamos aquí a, a, a configuración del asistente de vigilancia doméstica, vemos aquí que tenemos. Tenemos eh, intervalo de vigilancia del hogar. Puede ser eh, vigilancia 24 horas. Eh, vigilancia diurna, nocturna o una programación personalizada eh, Yo voy a poner 24 horas ya que lo voy a estar probando eh, Luego dices ajuste sensibilidad eh, Alto dice detecta el movimiento de personas o objetos, no se pierde ningún movimiento Y bajo envía un aviso cuando se detectan movimientos importantes vale. Perfecto, pues lo vamos a dejar en alto para ver qué tal Y dice, a ver, eh, intervalo de tiempo de alertas eh, cada 5 minutos Vale y luego dice, notificaciones de mensaje alerta. Cuando se detecta cambios en la imagen, se envía una notificación al teléfono móvil, ¿vale? Perfecto. Luz de estado. Esta se puede apagar, la luz. Eh, como veis aquí, pues podéis conectarla, la luz de estado y desconectarla. Yo la voy a dejar desactiv desactivada porque... Para no avisar que, que está encendida la luz, porque no tendría ningún sentido decirle que te estoy vigilando. Vale, pues bueno, esta sería la cámara. Ahora la vamos a probar, ¿vale? Y a ver qué... ¿Qué tal funciona? Vamos a alejarnos un poquito y vamos a ponernos delante de la cámara a ver si nos avisa de que... Bueno, pues... De que hemos pasado delante de la cámara, claro. Vamos a hacer aquí. Estamos delante de la cámara ahora mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, se supone que a mi móvil tiene que llegar algo. ¡Ah, mira! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A las 7.53, que es justo ahora mismo, me ha llegado un mensaje que pone... Movimiento detectado, vamos a abrirlo, vale, persona detectada, y mira, ahí está, ahí, ahí está el vídeo, chavales, ahí sale el vídeo, sí, sí, sí. Está, está chulo, la verdad es que está bastante bien porque, porque te detecta. Persona detectada, movimiento detectado. Pues me voy a salir de aquí, del de baño, ¿vale? Para que eh, veáis cómo realmente puedo mandar audio a través de, de la cámara. Así que vamos a cerrarlo. Vámonos de audio, pero bueno, al menos puedes hablar con el que esté al otro lado de la cámara y decirle, hey, te estoy grabando, tengo un vídeo de ti, no o no, me, no te lleves mis cosas, así que está bastante guay, y lo que planea yo creo para el siguiente vídeo, yo creo que para el próximo vídeo vamos a dejar esta cámara junto a la batería portátil. de movimientos y el día siguiente vamos a ver qué vídeos tiene, a lo mejor simplemente son animales, murciélagos o a lo mejor grabamos no, a un fantasma quién sabe, no sé vamos a verlo Me he venido aquí al baño eh, que en realidad pues, están todas las puertas cerradas como podéis ver eh, hacia el otro lado ¿Vale? la puerta está cerrada y ahora mismo no hay ninguna luz encendida vale, así que eh, como estáis viendo pues estoy completamente oscuro y es que se me ve perfectamente ¿sabes? es que no hay nada de luz no hay absolutamente nada de luz eh, yo ahora mismo podría bajar esto a una luz y yo ahora mismo con los ojos no puedo ver absolutamente nada al cambio con esta cámara sí que puedo ver así que puede venir muy bien eh, para cazar fantasmas yo creo porque <risa> la verdad que que está bastante, bastante chulo. Eh, me estáis viendo ahora mismo desde la cámara. La verdad es que no sé qué tal se ve se oye el audio. Eh, lo bueno es que tiene opciones de aquí. Bueno, aunque no me lo, lo vas a ver. Eh, para escuchar lo que lo que hay a través de, de la cámara. Así que tiene sonido. Y luego tiene aquí un micrófono. Lo cual está bastante chulo. Porque podéis decir cosas a través de la cámara. ¿Y por qué me veis gris? Porque ahora mismo está con las, con las luces infrarrojas. Si yo ahora mismo... Abro aquí el, la ventana para que entre luz. Pues esto cambiará a color, os pues espero, sí. Cambia a color porque se quita lo, lo a los infrarrojos, así que está bastante guay. Además, bueno, pues o sea, lo puedo controlar aquí desde, desde el móvil, como veis. Así que yo creo que está, está guay, hombre. ¿no? Aunque la verdad es que no sé por qué he empezado a grabar a 360 y sí puedo grabar a 1080 Y joder, es que está bastante guay. que Estoy demasiado cerca de la cámara. Hola, un plano Está bastante guay No, así no voy a grabar Está bastante chulo porque en realidad solo son 30 euros Y por 30 euros, pues Ahora sobre todo que, que están pues las casas un poquito solas Y bueno, yo ahora mismo como estoy con el tema de, de las obras en la casa Pues dejar la, la cámara ahí puesta Pues puede ser bastante de ayuda Y te envía un vídeo De, de lo que detecta Así que le doy un like a esta cámara. Espero que no lo usen los chinos para espiarnos o algo de eso. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!